Hola a todos, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En esta oportunidad me encuentro nada más y nada menos que en la hermosa ciudad de Roma, Italia. No se imaginan lo emocionada que estoy, porque como muchos saben, yo soy abogado y obviamente Roma es la cuna de las leyes en el mundo. Aquí fue que nació la parte legal que hoy día rige a todo lo que es el mundo. El derecho romano por si no lo sabían Y para mí esto significa muchísimo Estoy muy emocionada de poderlos llevar conmigo A conocer esta ciudad Que es mi primera vez aquí Así que espero que disfruten mucho este video Tanto como yo Y bueno nada chicos, vamos a comenzar venía caminando y al final de una calle me encontré con que había una estructura hermosa y voy caminando a averiguar qué es, obviamente ya se los voy a mostrar pero esta ciudad está súper linda, por todos lados hay lugares increíbles miren esta iglesia que me acabo de conseguir Dios mío, esta ciudad es bella, Dios mío estoy en Roma y no lo puedo creer, lo voy a repetir en todo el video porque de verdad me parece increíble ay, qué enamorada estoy Wow, no podía perderme de entrar a esta iglesia Y me he quedado loca Miren esta iglesia Está hermosa Wow, qué belleza No sé cuál es, solo estaba en el camino, miren Dios mío, Roma es increíble, de verdad Miren Aquí hay tanta historia, pero tanta historia, señores Ustedes no se imaginan Uno va caminando y de repente ves hacia el fondo cosas De repente ves un edificio todo antiguo, hermoso Y ni sabes qué es Ni siquiera es tan famoso tal vez Y te quedas como que, wow, ahorita me pasó Estaba viendo unas cosas y de repente veo al fondo Y hay una estructura gigantesca que no sé qué es Y ya estoy caminando a averiguarlo porque se ve hermoso Así que vamos a descubrir qué es y ya se lo enseño He llegado al lugar que les dije Y resulta ser que investigando Señores, se trataban nada más y nada menos Que del monumento al primer rey de Italia unificada Víctor Manuel II Imagínense, este monumento se creó en honor a él Y resulta que ha creado muchísima polémica Porque tiene un branco muy brillante Y dicen, según los de la época, dicen que Causa mucha incomodidad en la vista Bueno, realmente yo sí creo que es verdad porque hay demasiado sol Y ahorita no se puede ver muy bien Uno está así como que, oh Dios mío Y justamente es así Dicen que por la luz cuando le pega a la estructura Causa incomodidad Y en ciertas partes oscuras es todo lo contrario Imagínense que es tanto así que en la época Con las críticas le llegaron a poner sobrenombres Y le decían el pastel. Imagínense haber hecho semejante estructura para que le digan el pastel, pero de verdad que están locos. Sin embargo, a mí me encanta. en esta primera vez que veo los autobuses eléctricos. Aquí en Roma ya los están utilizando 100% eléctricos. Por ahora todavía tienen a un chofer que los conduce, porque obviamente están en todo lo que es el tiempo de prueba, pero se espera que no tengan eh, conductor, imagínense, en un futuro van a andar solos por toda la ciudad sin nadie que los maneje, increíble, para allá vamos, la tecnología está avanzando señores, imagínense. <música> En este momento me encuentro en el Panteón de Roma Actualmente esto es una iglesia y antes era un templo Resulta que aquí está la tumba de Víctor Manuel II Quien fue el primer rey de Italia, de la Italia Unificada Que les hablé hace un rato, que pasamos por un homenaje que le hicieron Que es el famoso pastel, como le llamaban aquí los ciudadanos antes y este mausoleo está súper bonito, realmente es increíble ver que esto lo hayan construido los romanos Imagínense nada más y nada menos que en el año 126 Yo quisiera que pensáramos qué estábamos haciendo nosotros en nuestros países Los colombianos, los venezolanos, los peruanos, los mexicanos en el año 126 Recuerden que este país es una, tiene, bueno, cómo decirlo, si me confundo, pero acá estaban una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad que son los romanos Y wow, ya en el año 126 habían hecho esta estructura es increíble de verdad pensar lo que hace el ser humano solo con pensar un poquito porque en esa época no existía lo que hoy conocemos para construir lo que hoy día construimos imagínense parece muy bonito que tú vayas caminando y siempre te encuentres con una nueva fuente y cada fuente tiene su particularidad ninguna es parecida a la otra pero si sí tienen como la característica general que definitivamente son fuentes que uno ve en los libros de historia de roma en las películas eso es lo que sí se parece en todo y está súper bonito eso porque le da a la ciudad un toque aún mucho más histórico para los turistas pues recordamos películas que hemos visto de chiquitos y uno dice, wow, no puedo creer que esté aquí, de verdad que sí Acabo de comprarme una de las cosas típicas de aquí de Italia que yo amo, señores, ustedes no se imaginan Y aquí la conseguí de una forma súper súper diferente, es el famoso Canoli, pero en esta oportunidad lo he comprado Es bien diferente, miren, tiene una forma de cono, por lo menos en Milán estaba en una forma redondita, larga, aquí es Así y por dentro tiene chocolate Hay varios varias sabores, pero este es de chocolate Estoy demasiado emocionada de volver a probar esto de aquí Porque en Viena los venden, pero no es igual O sea, en Viena no les queda igual que a los propios italianos, obviamente Vamos a probarlo mm, Increíble, de verdad que está increíble Esta ciudad me encanta y vine con mi novia, Así que lo estoy pensando súper lindo les voy a seguir mostrando un poquito más. Quería contarles otra cosita de este lugar Y es que en todo lo largo de esta fontana Hay unos señores que están con un pito Como acá a rato le pitan a la gente Cuando hacen algo que no es debido Por ejemplo, se sientan en los muros eh, lanzan cosas al agua Aquí detrás este señor de camisa blanca es uno de ellos Y me parece súper bien Porque de verdad la cantidad de turistas Ustedes no se imaginan, miren todo esto Obviamente tiene que haber alguien que cuide por la protección de todos nosotros Porque, escuchen Increíble, de verdad que Yo no sé, estos señores deben pasar todo el día pitando, pitando Porque demasiado, creo que aquí hay como mil personas Nuestro recorrido por la ciudad de Roma Ya son las 6 de la tarde No se imaginan, he pasado todo el día caminando, me de los pies Acabo de comer apenas a esta hora Y bueno, camino a seguir recorriendo Nos encontramos esta Ruina que también está Súper, súper increíble Porque creo incluso que es la primera En todo el día que vemos que está así como Más, que está más Conservada, o sea que hay como más Estructura pues Que ha sido súper recomendado por todo el mundo aquí en Roma y es una brochetería la más famosa de la ciudad y quiero mostrarles este lugar y lo que es una brochetería porque a pesar de que nosotros en nuestros países comemos muchísimo esto, no sabemos que aquí en Roma esto es un plato típico y existen muchos restaurantes que preparan esto en una tabla. Ya les voy a mostrar y lo voy a enseñar. ¿Cómo lo sirven señores? Esto es un arte y de paso es delicioso. Bueno, esta es la tabla, sirven jamón, salami, aguacatico, pancitos con distintas cosas, quesitos, lo tomas con un vinito blanco o vino tinto y pancitos. Así son las brocheterías en Roma. Y mi novio ya tomando su vino. Otra vez a la Fontana y Trevi Porque nos dijeron No, vayan en la noche Porque es que en la tarde Eso está full Y de verdad Cuando vinimos en la tarde Había demasiada gente Resulta ser que vinimos ahorita Son las 10 de la noche Jurando que no iba a haber casi gente Y pues Les voy a enseñar Cómo esto está Señores Esto está peor que esta tarde Porque claro Ahorita se ve mejor Está más bonita Y obviamente Todo el mundo viene en la noche Miren cómo se ve Dios mío Demasiada gente Miren Meterse ahí A tomarse una foto Es imposible mira este chico intentando mira esta señora intentando que te ofrece tomarte la foto yo no sé o sea más o menos será que se va con el celular o qué porque eso no es normal pero bueno mucho cuidado si llegan a venir no darle su teléfono a nadie no te trae, parque, no, ¡Te reposo! ¡No, she said, What know,